Hola amigos en esta ocasión les vamos a compartir cómo es nuestra experiencia para tomar eh, la vacuna del COVID. Es la primera dosis la que vamos a tomar. El día de hoy es 25 de mayo del 2021 y vamos a ver qué tal nos va con la primera vacuna. Bueno pues ya hemos llegado al sitio. Cabe mencionar que nosotros estamos como residentes temporales. Nosotros somos, eh, tenemos un permiso de trabajo abierto tanto para mi esposa como para mí entonces la manera en que nos registramos fue a través de eh, hacerlo en línea este, simplemente con el número del MSP eh, localizamos nuestra sede y la escogimos aquí en el centro de porno así es la, la, el registro para recibir la vacuna fue completamente gratuito solamente nos pedía nuestro número de MSP también nos pidieron telefónico o correo y eh, ya una vez que nos hicieron la cita pues ya nos dieron a elegir el lugar más cercano para nosotros adicional a eso nosotros recibimos un código que es el que vamos a dar a la hora de entrar a el proceso de vacunación. aproximadamente el tiempo de espera fue de unas dos o tres semanas quizás el mes después de que hicimos el registro eh, recibimos la notificación vía eh, telefónica este, a través de un mensaje en este mensaje nos indicaba que ya podíamos proceder a hacer el registro es un proceso realmente sencillo no hubo alguna complicación esperemos que las personas que ahorita nos están viendo estimados gonzayas ya tengan al menos aplicada la primera vacuna, ya que esto de la pandemia ha sido algo sumamente complicado para todas las personas, hemos dejado de asistir a conciertos, hemos dejado de ver a familiares, hemos dejado de hacer las cosas que normalmente hacíamos y hasta cierto punto esto nos sirve como para valorar lo que era la normalidad, apreciar esos bellos momentos que podíamos compartir tiempo con bastantes personas en, el mismo, en un mismo espacio. Vamos ahora a tomarnos la vacuna, esperamos podamos grabar y si no se puede pues simplemente les estaremos contando nuestra experiencia. Bueno y pues ya hemos salido de tomarnos eh, la vacuna, el proceso realmente fue muy rápido, esperamos que iba a haber algo de gente pero el acceso y el registro fue aproximadamente de unos 5 a 10 minutos. Exacto, fue muy rápido, no sentimos nada de dolor No, no sentí nada de dolor No, no se sintió Lo que sí sentí fue como unos 5 minutos después de la aplicación Un ligero dolor de cabeza, pero así como de 3 minutos No sé si fue algo ya muy mental o fue el efecto Pero eh, recibimos la vacuna de Moderna la siguiente dosis nos toca dentro de cuatro meses. Después de habernos tomado la vacuna, pues teníamos que esperar 15 minutos para que estuviéramos en, en monitoreo. Nos esperamos esos 15 minutos y pues hasta ahorita, como dice Ana, solamente eh, se ha sentido un poquito de, de dolor de cabeza, pero puede ser algo como más sugestivo, más allá que el hecho de, de sentirlo. En mi caso, que estoy amamantando a nuestro bebé, pues dijeron que no había ningún esto no, los síntomas no se los voy a traspasar a él y pues dijeron que todo está bien con, con la vacuna y que es compatible con, con la lactante. La siguiente dosis se va a hacer en cuatro meses, puede que sea antes, ellos nos estarán avisando por mensaje vía texto o por email. En que para estas, eh, esta toma de vacunas pues había inclusive aproximadamente eh, horarios de hasta las nueve, nueve y media de la noche. Pues ahorita tenemos que son casi 10 para las 8 y pues como ven, completa, completa luz que tenemos aquí. Y bueno, aquí tenemos ya nuestros logos de que ya fuimos vacunados con la primera dosis. Y también el curita. Dicen que si nos enseñan no cuenta. Y aquí el bebecito de noche nos acompañó a nuestra vacuna. Esperemos, amigos, que ustedes pronto tengan su dosis completa, que hayan tomado la oportunidad de una vacuna de una dosis o que ya al menos tengan la primera eh, aplicación ya ya la tengan. Sí, no desesperen y, pues bueno, la verdad es que nos alegra poder haber recibido la vacuna. Sabemos que no en todos los países tienen la fortuna de, de tener esta experiencia, de ya recibirla, pero esperemos y deseamos que pronto llegue. Saludos a los González bebé. Después de tres horas de la vacuna, nuestras reacciones fueron... Las siguientes Dolor de cabeza Para mí, dolor en mi brazo A mí me duele muy poquito, pero fue más dolor de cabeza y en su momento como cuerpo cortado Pues después de 24 horas, yo definitivamente el hombro izquierdo, que es la parte donde me pusieron la vacuna, sí me cuesta un trabajo un poquito de trabajo hacer esto. Eh, se siente bastante fuerte, como si me hubieran pegado así directamente con, con el, con el pulpo. A mí también me duele del lado izquierdo. Eh, cuando quiero levantar el brazo, siento un poquito de dolor, un poco de ardor, pero de ahí en fuera se me quitó el dolor de cabeza ayer como a, no sé, tres horas después. Y todo bien, no, no hemos sentido una reacción más allá de esto. ¿Cómo se siente después de la vacuna? Y ya solo por mostrar, esta es la parte donde está saliendo la gente. Y de este lado es donde estamos, entramos al área de la vacunación. Y bueno, ya nada más aquí de este lado tenemos un poquito más de estacionamiento. Es un estacionamiento bastante amplio podemos ver hasta allá hasta el final se tiene a un auxiliar de tránsito que va indicando que se vengan a estacionar de este lado y justamente es un día ya muy rico la temperatura oscila por ahí de los 15 15 grados más o menos se siente ya muy rico nada de calor nada de frío y pues así es esto amigos Sayas hagan que suceda make it real